Queda vida, el agua queda vida, el agua queda vida. I can't I mean, have uh... Señor, por el bien que tú me das, sin gracias, Señor, la vez me has traído aquí. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Vida, y el agua que da vida, el agua que da vida es sol, yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. yo tomo el agua que da vida, y el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. yo tomo el agua que da vida. Vida, que el agua que la vida es este sol... Yeah. yeah.